10 películas con un asesino en serie en un minuto. La última te va a sorprender, vamos allá. La primera de todas, Ready or Not, del 2019, una chica se casa y va a descubrir que su nueva familia tiene algún juego entre manos. La segunda es Ma, también del 2019, una solitaria y enigmática mujer ofrece cobijo a adolescentes pero nada es lo que parece. La tercera es Hound del 2019, un grupo de amigos visita un parque temático de terror pero pronto se encuentran en una pesadilla de la que no podrán escapar. La cuarta es Countdown 2019. Hay una aplicación que todo el mundo se descarga donde se les marca el tiempo de vida que les queda y todos están a punto de morir. La quinta película es El cazador de cabezas del 2019, un cazador que vive en un castillo medieval caza cabezas para demostrar su valentía. La sexta es Sweetheart del 2019, una chica naufraga en una isla tropical y un monstruo acechará cada uno de los días que ella pase en ella. La séptima es Little Monsters del 2019, un grupo de niños y su niñera son atacados por monstruos en una excursión de cole nada podría salir mal hasta que salga. La octava es Hansel y Gretel, en este caso Gretel y Hansel, que es una versión moderna mucho más oscura con los hermanos Grimm sobre una joven y un hermano que encuentran una bruja que les va a dar bastante por el saco. La novena es The Nightingale, una mujer solitaria busca venganza contra un oficial británico en Tasmania durante el siglo XIX. Y la última y una de mis preferidas es Ellie del 2019, un niño con una enfermedad autoinmunitaria Está encerrado en una casa para recibir tratamiento, pero de repente nada es lo que parece. Y estas son las 10 películas que te propongo. Ahora propon las tuyas en comentarios, dale like y suscríbete para más contenido cinéfilo. Un abrazo y hasta la próxima.